¿Usted una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos? ¿Ha terminado cansado y con alguna copa de más? Ahora, en exclusiva de Naturhaus, llega Stuf Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Y empezamos con la primera de las entrevistas del día. Tenemos con nosotros a alguien a quien me ha costado titular porque le he preguntado, ¿cómo te titulo? Y me dice, bueno, pues titúlame como te dé la gana, agricultor, empresario, jubilado. Pero hombre, es alguien que representa pues, a un sector empresarial de este país enormemente importante. Es alguien que sabe muy bien de lo que habla cuando toca los temas de energía, cuando toca los temas de agua. Es alguien con una formación técnica impresionante y es alguien que también ha jugado un papel enormemente importante en muchos acontecimientos políticos. Y además de todo eso, es alguien que a mí personalmente me parece que tiene una conversación Fascinante por la inmensa cultura que tiene, y luego hablaremos de ello. Muy buenas noches, don Luis del Rivero. ¿Qué tal está usted? Buenas noches, don Luis del Pino. Muy bien. Bueno, don Luis del Rivero ha sido presidente de SACIR, ha sido vicepresidente de Repsol, es empresario, es agricultor, como él dice, aunque dice que ahora es más bien eh, jubilado. Pero yo creo que jubilado poco. Don Luis del Rivero es de esas personas que no puede estarse quieta y que siempre está haciendo algo y entre otras cosas siempre está aprendiendo nuevas cosas y aprendiendo ¿Cómo decirlas y cómo explicarlas? Y es usted enormemente pedagógico. He estado viendo una conferencia que ha dado recientemente sobre los temas del de agua, entre otras cosas. Y, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso porque quería hablar con usted del asunto de la energía. Los españoles estamos en estos momentos en una situación donde, eh, bueno, vemos que España depende energéticamente de otros países. Tenemos que importar hidrocarburos, la guerra de Ucrania, resulta que ha tensionado el mercado se nos amenazaba con cortes eh, no sabemos qué es lo que va a pasar pero sí que percibimos todos que existe como una cierta escasez como una cierta precariedad energética en un país que sin embargo eh, espero que ahora en la conversación usted nos lo explique no tendría por qué tener ninguna precariedad energética. ¿Le parece que empecemos viendo ¿Cómo es el consumo de energía en España? Hemos preparado un gráfico para ver qué es lo que pasa en un día cualquiera en nuestro país desde el punto de vista energético. Vamos a verlo. Como pueden ver ustedes, esa es la curva de un día cualquiera. Eh, en esa curva vemos que el máximo del consumo se produce pues, en torno a las 9-10 de la noche. A partir de ahí empieza a caer el consumo, que está muy bajo durante la noche, como es lógico. Luego a partir de las 6 de la mañana empieza a elevarse y se mantiene en una meseta pues, hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Esa gráfica tiene importancia porque la red eléctrica en sí misma no puede almacenar energía. Al final tenemos unos medios de producción y esos medios de producción tienen que ajustarse a lo que se vaya a consumir. Lo cual quiere decir que durante la noche pues hay que producir menos. Durante el día hay que producir más. Pero en cualquier caso siempre hay que estar dispuestos a poder dar la energía de pico que se necesita. Y para dar esa energía de pico que se necesita, ese máximo que se produce en torno a las 9 de la noche, quiere decir que tienes que tener preparados mecanismos que te permitan generar esa energía eh, en cualquier momento, aunque solo la vayas a utilizar luego durante un breve periodo. De tiempo. ¿España tiene mecanismos suficientes para producir ese máximo de energía que hace falta cada día? Sí, por supuesto lo tiene. O sea, básicamente lo tiene encomendado a la entrada de los ciclos combinados del gas y también a, a las centrales de reversibles eh, turbinando en el, momento, en el momento punta. El problema de esto es que no es que lo tenga, que lo tiene. ¿eh? El problema es que. Eh, las tarifas el sistema de, tarifación, de tarifar la energía eléctrica en este momento en Europa pues es, está produciendo unos problemas gravísimos ¿no? porque al, al ser eh, tarifa marginal el coste de la energía es al precio más caro y entonces normalmente en estos momentos pues como suele ser ciclo combinado que da este este, este último apoyo, empujón para para la punta, pues con unos precios disparatados del gas, pues estamos en unos precios disparatados de la energía y encima estamos sometidos en un mundo de, de unas cuestiones totalmente imbuidas por la religión climática que nos llevan a una serie de factores que nos están llevando a un a causar verdaderos problemas en la economía doméstica de los españoles por los tres puntos que yo le voy a decir ahora mismo. ¿no? El primer punto es que toda la energía de eh, en los ciclos combinados se ve sometido a... como emite... Eh, el ciclo combinado emite CO2, pues se ve sometido a los derechos de emisión de CO2, que ya es una cosa que está influyendo en el precio. Por otro lado, pues, eh, en lugar de, ser un, de alcanzar una tarifa eh, de acuerdo con Europa de, de, tipo, de tipo de promedio de los diferentes eh, sistemas que entran en producción ese día, pues estamos yendo a unos precios exorbitantes ya de por sí, por ser, eh, por ser gas. ¿no? Y por lo tanto, eh, eso está influyendo en el, en el precio de la cesta de la compra, está influyendo en el IPC y en un, sitio, y en un país con, con un sistema de, vivienda, de ahorro, que es la vivienda, y por lo tanto, con la mayoría de las familias... Eh, hipotecadas en, por, por con casas hipotecadas pues eh, lo que está el precio que hemos pasado en un año de, de un Euribor negativo un Euribor cercano al 4% pues eso está su, suponiendo un incremento en este, en este tema del 55% del coste de las hipotecas un incremento del 20% de la cesta de la compra y un incremento del 300% de la energía que están haciendo que el dinero disponible por las familias fuera de estos tres puntos, eh, hipotecas, esta de la compra y energía, que antes podíamos considerar que era como el 43% de, de su renta, en este momento solo queda el 15%. Y eso es una economía de guerra. ¿eh? Vamos a ver un poco cuál es el mix energético que tenemos en estos momentos en España y que explica un poco lo que está diciendo don Luis del Rivero. Vamos a ver un gráfico de tarta donde se muestra cuál es la contribución de cada una de las fuentes de energía a ese consumo global que hacemos los españoles. Como vemos ahí... Bueno, pues tenemos muchas fuentes de energía distintas, algunas de ellas son renovables, otras no lo son, algunas de ellas son limpias, otras no lo son. Tenemos entre las que son limpias un tipo de energía que es la energía nuclear, lo pueden ver ustedes ahí en azul oscuro, que representa aproximadamente el 20% de nuestro mix energético actual. Tenemos como renovables pues, eh, la solar fotovoltaica, tenemos la hidráulica, tenemos la solar térmica, todas ellas representan una cantidad importante del eh, suministro, pero tienen un problema y es que son, a diferencia de lo que sucede con la energía nuclear, son formas de energía porque pues no están siempre disponibles. Si no hay viento, pues tú no tienes eólica. Si no hay sol, pues tú no tienes solar. Si resulta que no puedes arrojar agua desde los pantanos porque hay poca, pues no tienes energía hidráulica. Con lo cual, para compensar esas carencias de suministro por parte de esas energías renovables que son limpias pero son intermitentes, necesitamos recurrir a eso que se llaman ciclos combinados, ¿no? Don Luis del Rivero, que básicamente consiste en, pues cuando no hay viento, a quemar gas, cuando no hay sol, a quemar gas, cuando no hay agua, a quemar gas. Y entonces nos encontramos con el enorme problema de que el gas es enormemente caro y antes ha dicho don Luis del Rivero una cosa que es que la fijación del precio es marginal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si resulta que en un día determinado, en un momento determinado, hay suficiente energía de la barata, eh, suficiente energía pues nuclear, hidráulica, solar, eh, eh, eólica, eh, pues entonces el precio puede estar muy bajo. Pero como no haya suficiente suministro y haya que empezar a quemar eh, gas, pues entonces ya ese último tramo, el margen que queda ahí, es el que fija el precio de todo. Entonces, como el gas está caro por la situación geopolítica, pues resulta que estamos viendo unas facturas disparadas. Y además entran toda una serie de costes políticos que mencionaba don Luis del Rivero, como son todos esos peajes medioambientales. Realmente podríamos quemar gas mucho más barato, pero tenemos que, eh, que pagar por... Por ejemplo, la emisión de CO2. ¿Por qué? Pues Porque se ha decidido así en Europa, que los países que quemen gas o carbón o petróleo tienen que pagar una cantidad adicional, una especie de impuesto, simplemente por quemar hidrocarburos, lo cual encarece todavía más la factura. Con lo cual, pues nos encontramos con dos problemas curiosamente complementarios. Hay momentos del día donde resulta que sobra energía, porque en un momento determinado puede hacer sol, el viento, hay mucha agua y entonces podemos producir todo lo que queramos. Pero sin embargo, esa energía que se produce, si no se está consumiendo, pues no se puede producir a menos que la almacenes. Y ahora entraremos en eso. Ese es un problema. Y el segundo de los problemas es que hay momentos donde con las energías limpias y renovables no tienes suficiente y tienes que empezar a quemar gas y con la religión climática que se ha establecido eso resulta que es inmensamente caro. Vamos con el primero de los problemas porque me llamó usted la atención una vez eh, a raíz de una intervención mía en radio en la que dije que el problema es que claro, la energía pues no hay capacidad suficiente de baterías para almacenar cuando hay exceso de producción y me dijo usted, me puso un WhatsApp, ¿cómo que no hay capacidad de batería? Claro que podría verla, lo que pasa es que esa capacidad de batería no se está utilizando, pero se podría utilizar, que es lo que se llaman presas reversibles. Vamos a ver el tercero de los gráficos que hemos preparado y donde se ilustra el concepto. Imaginen ustedes que tenemos dos pantanos, uno aguas abajo y otro aguas arriba. Con el pantano de aguas arriba podemos generar electricidad, también podemos, podríamos generar electricidad con el pantano de aguas abajo. Imaginen que en un momento determinado hay exceso de energía en la red. Bueno, pues el agua de abajo se podría bombear hacia arriba con ese exceso de energía para tenerla en reserva para cuando haga falta generar más energía de carácter hidroeléctrico, volver a tirarla desde arriba y volver a generar energía. Eso es una manera pues bastante natural y completamente limpia de tener una batería eléctrica enorme con la que ir eh, recargando, en los momentos donde tengas exceso de energía, pues la energía disponible en el sistema. ¿Esto se utiliza en España y cuánto se utiliza? Mire, eh, yo me gustaría, este, en este tema, mmm, yo creo que, que conviene comenzar desde, desde el principio. Mire, en España la energía va indisolublemente...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 que lo hagan por la religión, los que quieran hacerlo por la razón háganlo por la razón, pero hágase, porque si no. Sin embargo, vemos que los mismos que nos dicen que es que no se puede quemar gas o se puede quemar carbón porque emite CO2, se oponen por otro lado a la energía nuclear que tampoco emite CO2. Dices por el amor del cielo, aquí qué es lo que se pretende que dependamos energéticamente del exterior por supuesto por supuesto que eso es lo que se ha pretendido durante un cierto tiempo en el nuclear, no gracias luego se ha llegado a que recientemente eh, eh, se haya cambiado el tema de la, de la... ha pasado a ser energía limpia, por así decir, la nuclear, porque eh, no emite CO2. ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, eso y además al mismo tiempo se estaba eh, fomentando la, la, la producción de gas que, que emite la mitad que el... ...que Una central de carbón, pero emite, o sea, emite de 400 gramos, eh, cuando una central nuclear, con todo su preparación, con todos sus. Eh, desde la construcción y tal, emite como 12 gramos, o sea, eh, prácticamente nada. ¿no? Entonces, eh, es evidente que lo que un país debe de tener son los los principios que vienen bien a ese país, que son la soberanía energética y que en ese caso, en el caso de España, lo primero que hay que hacer es derogar la ley de mayo del 2021, de la ley del cambio climático y transición energética, que impide que, impide que se eh, exploren y que se exploten eh, yacimientos españoles de gas por, por fracking o de petróleo. O de uranio. Que, uranio. Pero es que eh, España en Subijana, en, en Álava, pues por fracking se podían, existen unas reservas de 1.300 bcm. España consume unos 36 bcm, pues ya se ve que podríamos tener gas. ¿eh? Pero sobre todo, lo que España tiene es un aporte de agua lo suficiente y una diferencia de cotas y unos embalses realizados que te permiten tener lo que podríamos considerar como eh, yacimientos de gas. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros eh, mediante placas solares sobre o no sobre los embalses estamos produciendo eh, estamos bombeando agua en cualquier momento y suponiéndolo como uno de los costes de un, de un yacimiento de, de gas cuando vamos a necesitar apretar el botón eh, de poner un ciclo combinado en marcha lo podemos sustituir por una turbinación de, de, esto que, de eso que hemos, que hemos subido y es como si tuviéramos un, unas como si tuviéramos unos yacimientos de gas. Eso no lo tiene ningún país de Europa y nosotros sí lo tenemos. Lo tenemos que explotar. ¿Por qué? Porque nosotros, si explotáramos eso mejoraríamos nuestra balanza de pagos de una manera sustancial y al mismo tiempo eh, eso nos permitiría mejorar las cuentas de España, eliminar, eh, eliminar deuda e ir a tener, unas pieza, a tener unas cuentas estatales racionales. Pero al mismo tiempo que eso, eh, el tema de las de las... De, de tener hechos 56.000 hectómetros cúbicos de embalse y que ten en cuenta que al finalizar la república se tenían 4.000. Desde, desde los fenicios hasta la república, 4.000. Y en 1975 y sus colas, de los que estaban haciéndose, que terminaron de hacerse en 82, 83, teníamos 56.000. Entonces, esos 56.000 hectómetros, que en la cola del Tajo y en la cola del Duero, lamen uno detrás de otro, eso nos permite poder crear centrales eh, reversibles perfectamente, eso sí, además les vendería muy bien a las eh, empresas hidroeléctricas porque sus concesiones eléctricas pues a lo mejor le faltan 20 años por vencer y tal, y podrían renovar eh, esas, es, esos, esas concesiones, pero sobre todo el español, España se liberaría de la factura exterior del gas. Por supuesto también tiene que derogarse la ley del, de mayo del 2021 para poder explotar el gas porque a nosotros como lo que nos interesa es la soberanía energética, si el gas es nuestro claro que es, el gas es buenísimo, si eres ruso el gas es buenísimo, si eres estadounidense el gas es buenísimo, si eres español y no te permiten eh, explotar tu gas el gas es malo si te lo, si te lo permiten no. Y porque además en el mundo energético estamos acostumbrados a, a considerar solo la electricidad. El mundo energético tiene tres bloques. La electricidad, la movilidad y el calor para los productos industriales. Si encima queremos eh, aumentar la, la parte eléctrica, eh, eh, tomando parte de la movilidad, eh, con coches eléctricos, etcétera, ¿no? Pues es evidente que tenemos que potenciar mucho nuestro parque, eh, pero nuestro parque tiene que ser con una potencia nuestra. Y nosotros tenemos la suerte, la suerte de que tenemos eh, agua, eh, viento, agua con sus diferencias de cotas, viento, sol. Y uranio para poder tener centrales nucleares, para poder tener una una economía una energía muy barata. Y necesitamos hacer tres cosas. Primero, a, a, como con Euro, en Europa, con la ayuda de otros o solos, tal. Primero, eliminar los derechos de emisión de CO2. Segundo, acabar con la tarifa, eh, los precios marginales. ¿no? Tercero, eso ya España eliminar, derogar la ley del 20, de, de mayo del 2021 que solo un grupo votó en contra. Que solo un grupo votó en contra. ¿eh? Vox, pero bueno, o sea, no, yo no quiero que decir Vox porque lo van a decir este, esta, ¿no? pero solo un grupo votó en contra. Y con esas tres cosas coyunturales ¿eh? habremos mejorado de una forma real, muy potente, la vida de los españoles, como ahora yo le voy a decir. ¿no? Pero eso es una acción fulminante. Para eso, para luego, tenemos que hacer un plan de dos o tres eh, legislaturas en el cual se tiene que pasar a que eso sea realmente estable. Y en esa cosa estable tenemos que hacer, primero, revertir el cierre de las centrales nucleares que está previsto para el año 35, la central de los grupos que hay actualmente, eh, el cierre de los grupos que hay actualmente en marcha. Segundo, en ese sitio donde la gente ya sabe y quiere la energía nuclear, adicionar un grupo más de mil megas cada uno, es decir, tener cinco megas de potencia más del grupo nuclear. Eh, nuclear. No vamos a don Luis, porque nos estamos quedando sin tiempo, desafortunadamente, mm. corre el tiempo a una velocidad tremenda en la televisión. Le emplazo otro día para hablar de, primero, planes a futuro y, segundo, ¿Qué podemos hacer con el agua en España? Porque también nos da para otra discusión enormemente larga. Perfecto, pero yo ¿Qué? solamente del agua en España le voy a decir una cosa. Dos cositas. España pasa a Portugal por encima del tratado de interna eh, internacional de la Albufeira que rige lo que tiene que pasar, la misma cantidad que emplean todos los regadíos de España. O sea, un momento, un momento, estamos obligados a pasar a Portugal una cierta cantidad de agua. Bueno, pues le estamos pasando a Portugal. Por encima de eso que estamos obligados, tanta agua como empleamos en todos los regadíos en España. Pues está estupendo. Eso, sí. Pues le emplazo a un programa siguiente para poder hablar del tema. Con una segunda parte, que al mismo tiempo, el Mediterráneo, estamos tirando lo mismo que estamos pasando de más a Portugal, lo que quiere decir, que estamos tirando, o pasando a Portugal, o vertiendo al, al Mediterráneo, el doble del agua que empleamos en todos los regaderos de España. Y eso supondría la soberanía alimentaria de España y una mejora de 30.000 millones de euros en la balanza de pagos. Bueno, pues ya ven ustedes cómo está el panorama y esto da para mucho, así que lo dicho, emplazo al señor del Rivero abusando de su confianza a otro programa para poder hablar de estas cuestiones. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a la última entrevista del día con un historiador al que muchos de ustedes conocen.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 Bueno, las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno. ...por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio... ...que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes... ...además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye... ...a la formación de las proteínas de relleno de la piel... ...como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox... ...produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en Parafarmacia Mundonatural.es. Y tengo con nosotros pues a alguien que es politólogo, que es él dice que no le gusta, que le llamen historiador, sino divulgador histórico y que además pues es un buen amigo y un admirado escritor. Don Javier Santa Marta ¿qué tal está usted? Don Luis, muy buenas No, no, un historiador. Uno no ha hecho la licenciatura, y el grado que tiene, en fin. Eh, y luego empieza uno a decirle que a los historiadores echarme ahí diciendo que si estoy intentando usurpar su puesto cuando lo que hago precisamente es divulgar su trabajo. Bueno, tengo aquí conmigo un libro. Eso no estaba. ...en mi libro de historia de la Primera República... ...que es el último que ha sacado don Javier Santa Marta... ...y en el que don Javier, usted pues eh, analiza... ...con ese tono de divulgación lo que es una etapa histórica... ...pues ciertamente apasionante yo diría que también un poquito deprimente ¿no? que es esa primera república que al final termina en un auténtico caos Bueno, es un caos, pero también al final del caos se aprende, porque tal vez, curiosamente por todo lo que supuso ese sexenio revolucionario democrático que le llaman, eh, con la regencia tras haber echado a Isabel de Borbón, eh, esos dos años que luego pasan a, a, al, al reinado de Amadeo que ese sí que, vamos, yo que no sé qué, qué es más caos, porque la verdad es una situación eh, absurda, a lo que llega esa primera república, que además está dividida en dos, en una federal y en otra unitaria, pues luego de ahí va a salir el reinado de Alfonso XII, esa restauración que está organizando Cánovas de una manera en que yo creo que la pena fue que Alfonso XII muriera tan joven además por eso se iba a las urdes se metía el tema, le cogía unas enfermedades que se movían por delante y, y yo creo que hubiera sido ya un rey muy actual, muy moderno, muy entendido de la manera, es eso, con un parlamento un, un sistema representativo casi parlamentario eh, pero bueno, eh, falleció, es muy joven, tuvo que haber la regencia ya no es lo mismo eh, el, el rey Alfonso XIII pues se convierte en rey, vamos, sin nada, sin nacido, como el que dice y, y luego Alfonso XIII pues fue, fue algo diferente, porque no tuvo además la preparación que había tenido Alfonso XII, y todo eso vino como consecuencia del exilio, o sea que y, y, y, de, y del tiempo y de los años de la República con lo cual a veces hasta los fracasos y los caos, pues se puede sacar algo interesante de ellos Toma, los españoles vamos de fracaso en fracaso hacia la victoria a la, la victoria, los... pero vamos, pero el siglo XIX es, es apasionante, es muy desconocido porque es muy, muy complejo. Eh, pero es el, el siglo XIX en general en todo el mundo ocurre en cantidad de cambios. Es un momento dado de, de guerra, de situaciones, lo que está pasando en América, en toda Europa, en Francia, en Alemania, Alemania e Italia, eh, es cuando se hace la unificación. Francia no sabe lo que hacer. O sea, Francia es la segunda república de pronto eh, el presidente de la república da un golpe de Estado y se convierte en imperio. O sea, que los franceses también van, van, van en lo suyo, lo que está pasando en China o en el extremo oriente. O sea, el siglo XIX es, eh, muchas veces se habla de él, pero también es el gran desconocido. Y la primera república, a mí me ha sorprendido sobre todo que tanto republicanismo que se dice que hay en este país, eh, ha pasado efectivamente la, la efeméride del 11 de febrero, cuando se cumplía siglo y medio, 150 años, siempre las, las cifras redondas son importantes sin pena ni gloria. Eso sí, llega el 14 de abril y aquí todo el mundo salta por delante. Con lo cual, me da a mí que no hay no hay republicanos en España, hay segundo republicanos. Hay gente cañona a la Segunda República y que quiere ganar una guerra civil pues 70 años después, porque si no, no me lo explico. Bueno, antiguamente en la izquierda había alguna gente sensata como Julio Anguita mm -hmm. que decía que él era republicano, pero que no de la Segunda no, no, República. Yo quiero ser de la Tercera. Yo no quiero estar ahí en el pasado. Lo tenía muy claro. El pasado español es algo a lo que ha dedicado usted sus esfuerzos de divulgación histórica y bueno, ha tenido usted algunos exitazos impresionantes. Por ejemplo, uh -huh. ha tenido un éxito, yo creo, fue el primero, ¿no? ¿Siempre tuvimos héroes? Siempre sí, tuvimos héroes, sí. La verdad es que empezó a funcionar desde el primer momento muy rápido. Creo que va por unas cinco ediciones y es un libro ya que se ha convertido en un libro de fondo y desde donde además, además han salido personajes que los han hecho más populares, por ejemplo, como Alonso de Salazar, el Inquisidor eh, que, que, que acaba que, con, que con los procesos de las brujas, de eh, que incluso ahora, pues, Elvira Roca la dedicado a una novela y tal, pero cuando sale esa novela conocíamos dos, por cierto, usted era uno de los que conocía a Alonso de Salazar porque es verdad que siempre lo, lo ha reivindicado pero lo reivindicábamos tres gatos o sea, era una, eh, Fidel Pagé se el inventó de la estesa epidural al cual además, gracias a, a este a, a, a ser conocido y además justo en este año, en el 23 hacía el centenario de su muerte, pues mira, por fin hemos logrado que tenga también una avenida en Madrid, en la capital, muy cerquita de, de, del campamento, del, perdón del hospital militar, el Gómez Ulla, donde estuvo él también trabajando, bueno pues se ha logrado. Entonces, con lo cual yo, para mí el de el de héroes le tengo un cariño especial por eso, porque han salido ahí muchos personajes a la palestra, como la expedición Balmis, que ahora ya todo el mundo la conoce, pero bueno, que también hace unos años estaba un par de novelas que había, pero, pero eran personajes que, que estaban ahí, desgraciadamente, y muy olvidados. Siempre tuvimos héroes y siempre tuvimos heroínas, siempre estuvieron ellas, mm -hmm. fue el segundo libro de divulgación histórica que sacó don Javier Santa Marta, eh, en el que repasa figuras... ...pero estas femeninas de nuestra uh -huh. historia... ...muchas de ellas desconocidas... ...muchas de ellas impresionantes... ...muchas de ellas importantísimas... ...la verdad es que tenemos una historia... ...donde las mujeres han jugado un papel enorme... Uh -huh. eh, ...a mí me hace mucha gracia escuchar a algunos... ...que parece que se creen que el mundo ha nacido con ellos... Claro. ...o sea, puestos a hablar de feminismo... ...¿qué quiere usted que le diga Isabel la Católica? ...sería uh -huh. un referente en cualquier sitio... ...hay, Pero... hay mucho referente... ...porque además también la, el, el aspecto femenino en España... Es fundamental, es muy diferente al mundo anglosajón, al mundo protestante. Eh, de hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy significativo. La mujer en España, se case o no se case, ella guarda sus apellidos. Eh, eso no es habitual, lo vemos en todas las películas. Hay muy, muy, mucho eh, darte lecciones de una cosa y de otra, pero resulta que no, no, la mujer se sigue manteniendo porque, en fin, en el fondo hay un, hay un matriarcado y una realidad también que yo creo que viene pues por, la, por aspectos que nos vienen atávicos. Somos el país más mariano eh, de, de Europa, es curioso, ¿no? La devoción a la Virgen, a la Madre, eh, es algo muy, muy fundamental que incluso hasta es muy, es muy mediterráneo, pasa en Italia, o esas cosas que son los anglosajones se descojonan, en plan, perdón, eh, de, a ah, la mamá y tal, o de la mamá. Es que no, es que la madre es un pilar fundamental en, en la sociedad y en la española, básicamente. Y claro, por eso luego van a surgir personajes tan importantes, porque además el hecho de que las reinas aquí reinaban era algo normal. Es de donde nos viene siempre, de, de eso que nos da siempre en, en lecciones de ilustración, como Francia, los que vienen a, con la ley sálica, de que las mujeres no pueden ni reinar. Aquí reinó Urraca, Berenguela, aquí tenemos ejemplos como María de Molina, tres veces reina. Y es verdad que tampoco podemos hacer Presentismo. Eh, la mujer pues claro que era, era difícil que fuera a las batallas y tenía sobre todo un aspecto de, le, de legitimación eh, que venía dado de, de su condición también de ser madre. Pero también Pero, algunas mujeres fueron o sea, a las batallas, batallas y lucharon también, y se enfrentaron. O sea, y en los descubrimientos claro, en América y en no, el no, ahí había muchas mujeres. Además es, hay una tradición eh, en, además incluso España fue de los primeros cuando la, se incorporó plenamente la mujer en las fuerzas armadas actuales era de los muy poquísimos ejércitos ...en que la mujer entraba en combate... ...y las mujeres estaban entrando... ...bueno, ahí está también Doña Rodríguez... ...que estaba teniendo una calle... ...la primera eh, soldado que, que murió en, en, en misión en, en combate... Eh, ...mujeres que estuvieron luchando en la batalla de Nayaf... Eh, ...en Afganistán... ...todo eso está reconocido... ...pero ahí estaba también María la Bailadora en Lepanto... Eh, ...ahí estaban también mujeres que estuvieron luchando... ...junto con Cortés eh, en el paso de la noche triste... Eh, ...tenemos todas las bravas que lucharon en la francesada... ...que, que incluso el, el cuerpo diplomático extranjero diciendo... ...bueno, y estas mujeres que tienen, porque eso no estaba ocurriendo en ninguna otra parte del mundo. Ese enfrentamiento que incluso refleja Goya. Goya, además, en el desastre de la guerra, se vean muchísimas mujeres, las pinta muchísimas, una incluso con una pica, una lanza eh, cargándose un francés y con un niño en brazos, porque no dejaba de ser madre. Entonces, aquí tenemos eh, a Ana María de Soto, la primera infante de Marina en el siglo XVIII. O sea, también una tradición eh, que cuando más se descubrían que eran mujeres, a lo mejor se las licenciaba, pero con honores, y se les daba títulos de teniente, de capitán, de alférez, un o sea, nada que ver con esos aspectos que en otro mundo, bueno, vamos, hubieran tenido esa historia... Es que siento que era en el topicazo, de, pero es verdad, si, es que, si otros países hubieran tenido nuestra historia, vamos, estaríamos de series, de películas, de novelas, hasta hasta arriba. Tengo curiosidad, Javier, ¿cuál se ha vendido mejor de sus libros? ¿Siempre tuvimos héroes o fake news del imperio español? Que la verdad es que tiene una portada... Pues realmente sí, eh, bien la conseguida. Que está muy, muy trabajada. Yo tenía la, la idea, de, porque está basada en un, en un, en un grabado real, original, de, del Duque de Alba, en donde se ve comiendo niños, esa, ese famoso tópico del Duque de Alba comiéndose niños. Eh, es el momento dado que aparecen las hojas volanderas, la imprenta es una gran herramienta para hacer leyenda negra, para luchar contra España. El propio Lutero las utiliza. Y en donde hay un, hay un libro muy interesante de de, de Espíritu que se llama La Guerra de Papel, en donde recoge todas. Esas, esos dibujos, esas ilustraciones, esos grabados con los cuales la gente, claro, veía las atrocidades que hacíamos. Y una de ellas se ve al Duque de Alba pues, comiendo niños. Y entonces yo quise decir, a ver cómo podemos utilizarlo. Y la verdad, que, que el diseñador hizo un, un, un trabajo muy bueno con el Duque de Alba y mirando eso, las, las news. Estaba de moda eso de las fake news pues, eh, y con eso, unos tostoncitos de, de niños ahí cruciendo. Una cabeza de indio, que menos, una carabela llena de sangre, esos topicazos ¿no? que, que, que incluso puse el nombre de de fake news, eh, para un poco reírme, ¿no? de esas de esas, butas, de esas patrañas y bulos negro legendarios, como luego lo subtitulo, que venían, claro, del mundo anglosajón, del mundo protestante, del mundo holandés. Eh, y la verdad que ha sido el, vamos, el libro que más se ha vendido, va por seis ediciones, audiolibro, ha ido a funcionar incluso con edición de bolsillo, y está funcionando muy bien, pero porque también logré reírme de todo eso, poner ese espejo grotesco de, de, del callejón del gato, y entonces eso le ha gustado a la gente. Entonces ha llegado a un público que a lo mejor otro tipo de, de ensayo, a lo mejor... Y, y, y eso es lo bueno también, porque hay que intentar eso, llegar, o sea, no, no solamente tener razón, bueno, está muy bien, o, o dar lo de dato mata relato, pero hay que ponerlo de una manera en que la gente no se aburra. Y, um, y además sí. que ese tipo de obra que usted hace invita a la gente a posteriormente ir a más, ah, claro. sí, sí. la interesa en los temas y a raíz de ahí puede ya profundizar todo lo que quiera en obras mm. más sesudas, más, con más datos sí, sí. etcétera eh, decía don Javier que se ha reído mucho, yo me reía mucho ayer viendo a don Javier desesperarse en Twitter porque pone un mensaje en Twitter don Javier diciendo desde el siglo XIV no hay una coronación de un rey en Castilla porque en Castilla al rey le proclaman las cortes. Por eso la legitimación del rey no es divina, sino mediante un pacto con el pueblo. Siglo XIV. Entonces le veo esta mañana que pone otro tuit desesperado diciendo me están acusando de blanquear el franquismo por este tuit en el que hablo del siglo XIV. O sea, ya llevaba dos millones de impresiones eh, diciendo, bueno, yo digo, pero 1379, no sé, o sea, Juan I, ¿qué, qué estáis hablando? Ah, con esto además estás eh, diciendo, indicando, ¿no? Esta monarquía que nos ha impuesto Franco. No sé, yo estoy hablando de la cuestión procedimental porque era el día de la coronación y mira, esto que viene, pues aquí pues no se hace. En Aragón es verdad que también se, creo que la última fue con Fernando I, era todo de las cámaras también, en eh, 1414 en Navarra se seguía haciendo porque además Navarra tenía mucha influencia una influencia doble también de, de, del Reino Franco vamos de, de, eh, y, y de la época también incluso en donde se elevaban en, en, en los escudos y tal, pero en fin, era como una curiosidad casi procedimental y de ¿qué tiene que ver Franco con esto? pero es que la gente se tomó tan en serio era una cosa tremenda y hablándome de... y, la, y además uno, uno de los redactores de Red.es, esta la de, la de Pablo Iglesias, diciéndome ¿cómo que no hubo coronación? Hubo coronación coronación con Juan Carlos I. Yo digo, que no hubo ninguna coronación, además. Ya le dije, dice, bueno, eh, Pincho, no, no, no, le invito a usted a una comida y a todas las redacciones y me sale una foto. Y me saca una foto del Tedeum, de la misa del Espíritu Santo, del día 27. Yo digo, pues ahí no hay ni corona. Pero, lo impuso Franco. Bueno, pues Franco Chupito. Pero si es esto, que mi trino va de una cosa en el siglo, de una curiosidad procedimental. Es, es agotador a veces. O sea... Bueno, les recuerdo los nombres de esos cuatro libros excelentes, todos ellos de don Javier Santa Marta, de, como él dice, divulgación histórica. Yo creo que es historia interesante. Siempre tuvimos héroes. Siempre estuvieron ellas fake news del imperio español y el más reciente. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. No les recomiendo que se compren uno de ellos. Les recomiendo que se compren todos, porque todos ellos son realmente magníficos. Y no lo digo por decir, ni porque don Javier Santa Marta sea mi amigo, que también lo es. Pero vamos, si fuera mi amigo y los libros fueran un peñazo, tengan ustedes por seguro que ni le había entrevistado ni los recomendaría. Son una maravilla porque sabe de lo que habla, se documenta y encima es que escribe muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está, don Luis. Eh? Pues muchísimas gracias. ¿Qué le voy a decir? Ya digo, todos los libros van con una bibliografía para que alguien quiere saber más sobre un periodo de la historia, sobre el siglo XVIII, sobre este personaje, este otro. Pues ahí lo tiene. Ahí tienen libros, ensayos, lo hay pero sobre todo es eso, despertar, como bien ha dicho, la curiosidad, que eso es lo más importante, y no aburrir, que eso también es casi casi tan importante como lo primero. Y eso es lo más difícil, sí. el no aburrir. Sí. Pues don Javier, muchísimas gracias no, pues, por, por habernos gracias. acompañado. No, es un honor, además, estar aquí con usted en este el programa Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber acompañado pues a esta humilde casa durante estas dos horas. Esperamos haberles entretenido y por supuesto volveremos el próximo domingo con más tertulia política para analizar la actualidad de la semana, con otra entrevista política, con otra entrevista cultural y con unas cosas y otras pues esperamos tenerles entretenidos y además... Pues informarles. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes y gracias por estar ahí.